¿Qué tal amigos de youtube ¿Cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal que hace más de 33 semanas casi casi un mes sin subir vídeos al canal así que un montón de tiempo en el día de hoy vamos a reaccionar a vídeos de risa que son totalmente chistosos yo he visto ya unos cuantos pero los que voy a ver ahora son vídeos nuevos en el día de hoy vamos a jugar si te ríes pierdes. Si me río pues pierdo. Y si ustedes se ríen pues van a tener que darle al like al vídeo y comentar ahí en qué minuto del vídeo se rieron. A ver, así que vamos a ver qué tal se da esta dinámica. Espero que les guste mucho este vídeo. Decirle a mi gente es que pronto vamos a hacer vídeos de Chichihuahua. Muy pronto, ¿no? no se desesperen que la temporada está por volver. Así que nada mi gente, vamos a ver qué tal se nos da esto de, de reaccionar a videos. Les voy a pedir también que me envíen ahí en la de, por las redes sociales, por el Instagram, que me envíen videos que a ustedes les gustaría que pasen por acá, videos de risa, qué sé yo, videos que ustedes crean que vayan a ser videos bien chévere. Así que nada, vamos a, a reaccionar a ver qué tal. You... No olviden, gente, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Como ven, por acá, tres semanas, el último vídeo. Y nada, vamos a poner por aquí: si te ríes, pierdes. Pierdes. Vamos a ver qué tan épico pueden ser los vídeos que van a salir. Aquí dice: si te ríes, pierdes nivel muy difícil: 99,999 punto por ciento imposible. No reírse, o sea. Dice que la probabilidad de que, de, que alguien no se, de que alguien no se ríe en este video es de, de casi un millón prácticamente El segundo dice si te si te ríes pierdes nivel muy difícil también, 99.99% 99. imposible no reírse Vamos a ver, vamos a ver si de verdad los videos son tan imposibles para no reírse Yo voy a ver qué pasa, a ver qué pasa Vamos a ver el video de Tarzan, verdad? Que es el primero que está aquí arriba. Y nada, espero que les guste mucho este video, mi gente. Si se ríen, no olviden comentar acá abajo si si les dio risa. Y si pierden, si pierden tienen que comentar, darle a like al video y compartirlo. Así que vamos a ver quién aguanta más. Vamos a ver quién aguanta más de ustedes a yo. Así que vamos a darle. Vamos a ver qué tan pero tan difícil puede ser este video. Así que yo espero. Yo espero no reírme, aunque casi siempre me estoy riendo O sea, no perder Así que Suéltalo todo Suéltalo todo Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, espérense, espérense Déjame reírme antes de empezar Ya, va Si te ríes, pierdes te, amo. Oh, bueno, bueno. te quiero. O sea, ya estaba ahí. Hey, me re... No suene no riendo, me como tratando de explicar el vídeo. Ustedes lo entienden, ¿verdad? No, no. Ok, cuando yo me ría, yo lo voy a parar. Mientras tanto, vamos a seguir viéndolo. Vamos a ver. Gente, ¿para qué quieres un mono? Yo... Vamos a ver. <risa> Ay, me reí Güey. Güey, ya me reí ya Muchachos, les presento a este parcero que me lo encontré Dice que tiene poderes y que hace un, un poder increíble Ay, ¿usted qué tiró ahí? Dije que el para tener una nota de dieta. Yo, cuando termino de ¡Hijo! limpiar toda la casa, <ríe> <ríe> ya voy mamá. <ríe> no, verdad, cuando, cuando, cuando, yo, <ríe> cuando mamá me manda hacer algo, y yo todo se lo hago, ¿verdad? Entonces ella vuelve y me llama como a los dos segundos y yo llegué al cuarto. Yo, en serio, mamá. El profe. Al profesor sale un baile regañando. Estudiantes de la clase de fase cuando le preguntan algo. Dicen que cuando una mamá está. Dos, hágale que yo me en el computador, hágale pues, sí, hágale. Pero ¿Puedo? cuando le pase eso, doble, cuando les pase eso, para ingresar a la página suya, es muy fácil, es muy fácil. Lol, el... lol, lol. Dice que cuando la mamá están hablando por teléfono, lo que sea que le pase en el mano, ya lo agarra, eh, miren ah, para acá. Lol, y sigue agarrando. 21 y tú. 19 Ay, eres un bebé Ja, ja, ja, ja ¿Y te gustan los bebés? Ja, ja, ja, ja Tengo uno ¡Lol! La ¡Lol! ¡Pobrecito! ¡Eh, no! ¡Lol! ¡No, no, no! ¡Yo lo estoy con otra vieja! ¿Cuántas veces tengo que decirle? ¡Vine a almorzar! ¡Ah! ¡No! ¡Y para usted venga ya con mi tío yo que le decía nada! ¡Lol! ¡La tóxica! ¡No, no! Oigan, se me acabaron las whiskers. ¿Qué estás sí. haciendo, pedazo de estúpido? Pues es que yo le invité y ya no quiso, pues no sé. Ay, otro, ¿qué maña traen ustedes? ¡Ah, ¡Oh, su máquina! ¿Está el los a caca. Siempre, tú siempre has muerto la risa, tú No te ríes, no te rías, no, te ríes. Tío, no santa. <ríe> Mira. ¡Ah! El saludo que me río. Eh, como tú te mueves, lo, lo, tus gestos. Se vamos un millón, millón sale sale sale el, esa el la, la guasacaca. La guasacaca. ¿Tú mucha fritura? Obvio. <ríe> ¿Qué es lo que más te gusta a ti la fritura? La pechuga ¿Por qué la pechuga? Tiene mucho mulo y mucho, mucha masa Bueno muchachos, les voy a dar sus notas del examen final González, 4-1 Gracias profe Camila tiene 4-9 Gracias profe Márquez tiene 3 Gracias profe Profe, una cosita, creo que se equivocó en el primer punto en una cosa Camila tiene toda la razón, Todos menos una décima por Camila Mila la nocia tan mal. Cine. Claro. <ríe> ¡Ay, se va a caer. Melanie. <ríe> ven, pero ven. Cine. Melanie, Melanie, pero no, no. Así me va a caer. Ven, pero ven. Ponte lado. El uno, habladito! Melan. el habladito! Dale como a manera. Bahía. Cine. Cine. Y este panamba va a puya con eso, wey. Eh. Mira el gato como lo miró. Y es que eso no sirve. Pero el paro no ha abierto el tanque todavía. que te gusta esta máquina, te quiere decir lo que le pasa. Está tipo, no, no, estoy bien, estoy bien. No está bien, ¿ok? Así que lo que lo vas a hacer es esto. Vas a agarrarle de acá, lo vas a hacerlo así. Vas a levantar a la mirada y le vas a hacer así. decirle no, te pasa. Quiero saber... ¡La matas! ¡La matas! ¡La conquistas! ¡Insta! Así que dale, seguía para más consejos. PlayStation 4. Ese día algo cambió dentro del Lotso Algo se quebró Nos reemplazó Vámonos No, solo te reemplazó a ti Nos Attention reemplazó 3. a los tres ¿No es así? echando. <risa> buen día amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, hay gente guerrero, así. toro, gladiador, pantera hay gente así que te, pon, te ponen todos esos eso, eso adjetivos cuando quieren está algo la gracia? está ladrando haciendo el novio a un celular libre no okay. ah, que sigue funcionando qué oh todavía está funcionando cómo fucked up it's fucked up <laughs> bueno mi gente ha sido todo por este video el primer vídeo mi gente de esta serie Si se te rías pierde Yo me reí unas tres veces mi gente Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios cuántas veces se rieron Y si entendieron la mayoría de los chistes Porque hubieron muchos que hubieron que leerlo Otros que no Y otros que tenían doble y triple sentido Así que yo espero que les haya gustado mucho este vídeo Déjenme ahí abajo en los comentarios si también les gustó y también díganme en los comentarios cómo lo han pasado sin, sin este negro por aquí subiendo el vídeo, ok? Así que nada mi gente, no olviden suscribirse, darle a like, compartirlo con sus amigos y nos vemos pronto. Eso puede ser ahorita. Así que chao.